En el capítulo 2 de Sabia Naturaleza, refiriéndonos siempre al tema de la medicina ancestral, quiero comentarles una cosa muy interesante que leyendo justamente el desarrollo de la historia de la medicina ancestral china, algo a tener muy en cuenta, dice, hay grandes discrepancias entre las fuentes chinas y las occidentales, los libros occidentales a menudo contienen deducciones u opiniones personales que suelen representar una revalorización, más que una interpretación del arte tradicional chino de la curación. Aquí surge justamente el, el proceso de confusión, menosprecio o de creer en las supersticiones, supuestamente que se le atribuyen a los chinos en cuanto al desarrollo milenario de la ciencia médica. Cabe recordar a las personas, a los lectores, eh, que no conozcan, estén, que no estén involucrados con el tema ancestral, que no vayan a considerar a la medicina ancestral china como una especie de curanderismo supersticioso, Que el sistema médico chino, si bien no es el más antiguo, es el que más ha perdurado sin interrupciones en el tiempo. Durante milenios ha servido a la población más numerosa del mundo, no es poca cosa, y se ha mantenido. Y ha tenido un gran, pero gran nivel de civilización previo al sistema actual que tiene, una civilización muy avanzada. También tenemos que recalcar en este capítulo 2 que los chinos, con esa medicina ancestral, curaron enfermedades contagiosas muchos. Eh, pero escuchen bien esto. eh Mucho antes que en Occidente se descubrieran los antibióticos que llevaron a cabo con eficacia operaciones quirúrgicas antes de que la gran parte de Europa y la totalidad de América y Australia figuraran en el mapa. Trataron con éxito enfermedades psiquiátricas mucho antes que los occidentales pensaran que las provocaban los espíritus malignos. Y muchos de los descubrimientos presten mucha atención en este capítulo, muchos de los descubrimientos médicos acogidos en Occidente como notables avances de la medicina occidental ya se conocían y desarrollaban en China de manera natural. A menudo esto sucedió varios siglos antes de que Occidente supiera de la existencia de estas técnicas médicas y de este alto desarrollo médico que ya tenía los expedientes médicos ancestrales. Este es el capítulo 2. Quería aclarar en este capítulo justamente todo ese concepto burdo y vago que los textos occidentales han muchas veces tenido en cuenta en cuanto a lo que es la medicina ancestral, el concepto integral de toda la bioenergía del cuerpo, estudiado minuciosamente por los chinos hace milenios y lo que hoy catalogan como medicina moderna de excelencia, triturando el cuerpo humano y dividiendo el cuerpo humano en partes. ¿no? Las partes que ya mencioné en el capítulo 1, divide en partes y reinarás y prolonga la enfermedad por siempre. Sabe la naturaleza con ustedes en Salud por la Música. Hasta el nuevo capítulo. Muchas gracias por estar allí.